Hola amigos de 5 minutos de Gnosis, nuevamente aquí con ustedes eh, desarrollando aspectos generales relacionados al conocimiento y la sabiduría y dice un proverbio persa que la paciencia es un árbol de raíces muy amargas pero de frutos muy dulces y esto nos lleva verdaderamente a la reflexión porque si nosotros nos ponemos a ver en muchos aspectos relacionados a, a lo que nos toca vivir en nuestra existencia eh, tenemos circunstancias difíciles de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de angustias y que es en esos momentos terribles o difíciles de nuestra vida donde lo que no nos caracteriza es verdaderamente la paciencia sino que es justamente lo contrario, la impaciencia porque pedimos o tratamos de que las cosas pasen rápido de que esto se solucione rápidamente de una forma mágica y trascendental, que nos lleve más allá de ese momento de dolor, de angustia. Y eso es casi imposible, porque todo en la vida tiene que sucederse de acuerdo como tiene que ir dándose. Y uno de los aspectos que nosotros no entendemos es que si verdaderamente nosotros adquirimos esa paciencia, que es también denominada la ciencia de la paz, podríamos verdaderamente aprender de esas circunstancias que estamos viviendo. Dicen por allí los grandes sabios o maestros de la vida, que nosotros debemos ser personas que vivamos cada instante como si fuera el último, que vivamos verdaderamente con ese, eh, esa forma de vivir que tiene el sabio para poder aprender de cada cosa que le pasa en la vida. Si nosotros adquirimos esa actitud de ser pacientes, de estar siempre atentos a que de cada circunstancia que se nos presenta en la vida podemos nosotros extraer algo para crecer, ya sea física, o espiritualmente, psicológicamente, mentalmente podríamos verdaderamente ser muy distintos en nuestra forma de vivir. Llevar una vida de la cual nosotros podamos aprender nos, ayuda, nos ayudaría mucho a ser quienes podamos eh, salir adelante y lograr, como dice ese proverbio, eh, descubrir ese fruto dulce que tiene cada cosa que nos pasa en la vida. Y eso nos ayudaría mucho a cambiar muchas de las circunstancias de nuestra vida, o por lo menos de esas circunstancias de nuestra vida, aprender lo que deberíamos aprender. Bien amigos, de 5 minutos de no y si nos estamos viendo en cualquier otro momento.